El éxito es la mayor recompensa. Mi riqueza y prosperidad brillan desde dentro de mí. Amo mi vida positiva y abundante. Siempre me siento atraída por la riqueza y el lujo. Merezco abundancia en mi vida. Mi cuenta bancaria nunca deja de crecer. Encuentro formas nuevas y creativas de ganar dinero. Me rodeo de personas prósperas. Soy digna de una vida rica. Ahora, Estoy recibiendo dinero ahora. Veo abundancia por todos lados. Recibo dinero ahora. Gracias.